Este refugio está inspirado en la Casa del Árbol Cabañas de al Lado, ubicados en la región de la Naudière en Quebec de Canadá. El proyecto cuenta con 75 cabañas con cuatro diferentes diseños, dentro de una extensión de terreno de 1,154 acres de reserva de bosque. El diseño de las cabañas estuvo a cargo de la firma de arquitectura Apareil Arquitectos y Asociados, quienes además se encargaron del diseño y elaboración de muebles hechos a la medida. La geometría de la cabina principal se compone de elementos identificativos, como la cubierta inclinada y las guardillas. El revestimiento exterior es de cedro preenvejecido y el techo inclinado de acero galvanizado. La cabaña principal se diseñó con un área abierta puntuada por un techo de catedral alto para ofrecer una conexión que invitan al bosque y al paisaje. Para ampliar la información, visita Blogarte Plus.